Vamos a, a rehacer isotónica, ¿vale? Es nada, un segundito, vamos a poner aquí la cámara, yo creo que aquí se graba bien. No, espero que no se me vaya a olvidar. Ya está, un montón de caudal. Vamos con... Para que veáis lo que me va quedando, después de 25 kilómetros o algo así. Eh, esto de agua, prácticamente nada. Y isotónica... isotónica nada. Ya, ya está chupado entero, ¿vale? Y ya está, ahora vamos a a rellenar de agua un poquito menos no la vamos a llenar a tope de isotónica sí llevo aquí una botellita de de isotónica en polvo con la mitad la mitad de una dosis va por aquí la mitad vale ya está es meterle la dosis que ya tenemos ya tenemos medida, entonces no hay problema, le metemos todo y se acabó, ¿eh? sin miramientos, porque sabemos que con una carga que hagamos ya llegamos ¿eh? para hacer la ruta esta, si no pues llevaríamos más cantidad, para recargar dos veces isotónica, pero con una suficiente. Vamos a ir a... Ahí. Ya está, no le meto más, porque es que no creo que necesite más. Está... Bueno, ha quedado casi a tope, pero un pelín menos de a tope. Un pelín menos de a tope. Ahora hay que encontrar en la posición a esto, que es un poco cojonero ahora. Y ya está. Un aprieto un poco decente. Y ya está. Y para adentro. Este cuesta un poquito más. Este lado siempre cuesta un poquito más este lado. Y ya está. Y agua, pues vamos a meterle si conseguimos Lo aprieto tan fuerte para que no pierda que Vamos a poner casi a tope, casi a tope. Ya como he bebido un poquito ahora, voy a ver un poco más. Pues si no luego llevamos un montón de inercia corriendo y al final todo se nota. Y si no lo vamos a necesitar, ¿para qué? ¿Para qué vamos a meterle más? Ya está. Listos. Ahora vamos a coger un poco de turrón que llevo aquí un trocillo de turrón si lo conseguimos enganchar aquí está el pobre aquí atrás a ver, aquí está, aquí está ¿ves? ya he cogido antes cuando estábamos empezando a subir al turó un poco aquí antes para que la digestión no me afectara justo en la subida para llevar algo de digestión hecha y ahora cogemos el otro trozo de sólido ya está, hemos comido la mitad antes y ahora la mitad ya en la bajada. Nos quedan algunos orejones y un poquito de gel, con un poquito de gel. Creo que casi nada, casi nada. Los orejones y la exotónica que hemos hecho ya hacemos los 19, bueno, ahora ya 15 kilómetros, 15 kilómetros. Seguimos.